Hola, mis hermanos de Cristianos, en la gloria, que el vidente, oyente, en el momento que tú nos estás viendo, siempre abre la gloria, la honra al Señor. Hoy con un tema maravilloso que nos trae el Señor, un tema maravilloso que, es, que se ha titulado Un Corazón Limpio. Este corazón limpio se realmente lo, lo estás dejando que el Señor obre en tu vida, obre eh, en tu corazón, y es por eso que... En la Palabra de Dios, hoy nos vamos a basar en el Salmo, capítulo 51, versículo del 10 al 12. Una vez más, Salmo, capítulo 51, del 10 al 12. Y mira lo que nos dice el Señor en esa hermosa Palabra. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de mí y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación. Y Espíritu Noble me sustente. Mira qué maravilloso es esto. Saber que el Señor cada día quiere renovar nuestro corazón. Quiere renovar nuestras vidas. Quiere renovar lo que realmente lo que quiere echar de, de ese corazón. De, de esas cosas que hay en tu corazón de, en ti. Y ese crea a mí, oh Dios, un corazón limpio. Y mira que en Proverbios, capítulo 27, versículo 19. Mira lo que nos dice. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. ¿Realmente en tu corazón se está reflejando lo que tú eres? ¿Realmente se está reflejando en lo que realmente estás demostrando en, este, en ese testimonio? ¿Realmente tu corazón está demostrando ese amor que tienes hacia el prójimo? Porque mira que la palabra en el Mateo capítulo 22, versículo 37, mira lo que nos dice. Ama al Señor tu Dios con qué? Con todo tu corazón con todo tu ser y con toda tu mente primero nos dice con todo tu corazón tú dices amar al Señor ¿cierto? pero realmente amas a tu prójimo amas a aquella persona que te hizo daño es lo que debemos amar pero tú dices ¿pero por qué debemos amarlo? porque eso es amor amar al que al que hizo daño amamos a nuestros seres queridos amamos realmente a aquellas personas que re, eh, han dado buenas cosas a nosotros. Pero el Señor nos, nos está diciendo, ¿qué vale, ¿de qué vale la pena amar a una persona que está sana? O un pecador. Amemos a aquellos que no son conocedores del Señor. Y eso es, es, y eso es lo que quiere decir en nuestras, en nuestras vidas. Ama, crea en mí, oh Señor, un corazón limpio. Eso es lo que quiere decir el Señor. Ayúdame a amar a aquellos que... Me han, uh, me han hecho años Señor Ayúdame a amar Padre Celestial Aquellas personas que inventan cosas ¿Para qué? Para ser como ese debo acusador Ayúdame Señor a realmente a marcar la diferencia Y es por eso el Señor que te está diciendo En esta mañana, en esta tarde, en esta noche Y renueva un espíritu recto de mí Y ese espíritu recto nuevo en mí Es que si tú eras de ese padre de maldad eh, Hijo de ese padre de maldad pero ahora ha sido adoptado por el Padre de la Verdad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y ese corazón también mira lo que nos dice en Mateo 6.21, porque donde, eh, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y ese tesoro es Cristo Jesús, y Cristo Jesús donde mora, en vuestro corazón. Y es por eso que el Señor te está invitando a que, Crea en mí, oh, oh Dios, un corazón limpio, lo que decía el salmista. Y el salmista lo decía por alguna razón, porque cada día necesitamos que el Señor crea en nosotros un corazón limpio y que ese Espíritu de Dios permanezca en nosotros. Y es por eso que el Señor nos está invitando. Y también lo dice el versículo, el versículo 11, no me eches delante de ti, o oh, no apartes delante de mí, quiere decir. Y no quites de mí tu, uh, tu Santo Espíritu. Y es lo que le pedimos al Señor. Que, que el Espíritu Santo no sea parte de nosotros. Que el Espíritu Santo realmente esté en cada uno de nosotros. Pero ¿en qué depende? En lo que hagas. En que en esa lámpara, lo que, esos ojitos, en lo que tú ves que sea mano bueno, que mire siempre lo bueno. Y lo que vea lo malo, orar. Pedir por esas personas, pedir por ese suceso. Y siempre dando la gloria y la honra al Señor. Mira que lo que nos dice también, uh, en ese corazón, en ese corazón debe haber, debe ser bueno, debe haber amor, debe haber paz, tranquilidad, de él que ama, no conoce a Dios, uh, porque Dios es amor, si tú amas, tú conoces a Dios, si no amas, no lo conoces. Y es por eso que el Señor nos continúa diciendo, en esta hermosa palabra, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Regresé otra vez al 10. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere enfatizar espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es lo que quiere decir? Mira que en, en, excluyendo la palabra, el Señor nos lleva a 2 Corintios 3.17 y nos dice Ahora bien, el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, cuando el Señor nos dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí, un espíritu donde hay libertad, un espíritu donde yo pueda orar por mis hermanos, un espíritu donde hay un corazón, un corazón limpio, un, un espíritu donde realmente haya tranquilidad, porque esa paz que viene del cielo, nadie te la va a quitar, en el nombre poderoso de Jesús. Santo eres, precioso eres, y miren lo que dice 1 Corintios 3.16, no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y es por eso que cada vez que decimos, renueva un espíritu recto dentro de mí, es que el Espíritu de Dios muere en nosotros. Y lo confirma en el versículo 11, que dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y es por eso le decimos al Señor, no quites delante de mí tu Santo Espíritu, Señor. Siempre queremos sentir ese calor, sentir tu presencia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Queremos sentir tu Santo Espíritu. Y por eso, en estos tiempos, hermanos, debemos tener un corazón recto y limpio para el Señor. No más, no más de excusas. Basta ya, basta ya de que eh, por excusas no hagamos aquello, por excusas no hagamos lo otro. Por eso el Señor te está invitando en el nombre poderoso de su nombre a que tengas un corazón limpio, a que realmente de su Santo Espíritu. Como lo, como lo decía el San Míster, te lo repito, el versículo 10, perdona que sea repetitivo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ese corazón limpio que realmente haya amor, haya paz, haya tranquilidad, haya, haya que realmente haya que esté dispuesto a seguir esta batalla en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos, Señor, te glorificamos en el nombre poderoso de tu hijo Jesucristo. Y es por eso que el Señor nos invita y, nos, y finaliza en el versículo 12, que dice, vuelve el gozo de tu salvación. Ese gozo que Él pagó hace dos mil, hace dos mil años. Ese gozo que cuando, antes de que nosotros estuviéramos el, en el vientre de nuestras madres, Él dijo, te, doy, te voy a dar gozo, te voy a dar esperanza, te voy a dar promesas, te voy a dar un corazón limpio, un corazón recto, te voy a dar a mi Santo Espíritu. Porque tú vas a ser, vas a marcar la diferencia. Y como, mar, y como vas a marcar la diferencia, vas a mostrar la verdad, el camino de la vida que va a ser mi Hijo Jesucristo a través de ti. Y, y, y mi Santo Espíritu te va a mostrar y tú vas a glorificar en ti. Y vas, a mostrar, y vas a ser capaz de mostrarle a este mundo que eres un Hijo de Dios. Dios no necesita uh, que... No lo necesita a nosotros, pero Él quiere glorificarte a, a través de ti. Por eso lo dice, vuelve al gozo de tu salvación. Esa salvación ya la tenemos. Ya depende de cada uno de nosotros. Y quieres continuar con esa salvación. Y ya para terminar, y Espíritu Noble me sustente. Hoy vemos mucha arrogancia. Vemos un pueblo arrogante, un pueblo que no, sea, no, no se aguanta entre ellos mismos. Un pueblo que demandan cosas. No, si tú no me das Dios, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. No, Padre, aquí estamos. Y tú nos sustentas, tú nos das un techo. Nos das una comida por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias. Gracias, Padre Celestial. Así que, hermano, ya no más. No, basta, basta ya de excusas. Basta de que yo no voy al templo por esto. Yo que por la pandemia no hago aquello. Que por. por uh, que siempre hay una excusa para todo. Somos, yo creo que igual de llamar seres humanos, nos deberíamos llamar la. la ¿Cómo podemos decirlo? Como las personas de... que justifican todo. Los justificadores deberíamos llamarlo, igual a los seres humanos. Porque justificamos todo. Si pasó, lo justificamos. ¿Qué? Porque lo justificamos. Pero hay una sola palabra. Y la palabra de Dios es clara y pura. Y la verdad, una vez más, nos hará libres. Y esa verdad que es, y en esa Biblia, como yo lo llamo con todo respeto, ese pasaporte hermoso, siempre, siempre nos va a decir la verdad. La palabra más clara, más perfecta que puede llegar a lo más profundo de tu corazón. Te invito a que oremos y demos siempre la gloria a nuestro Señor. Amado Señor, Padre Celestial, para la gloria, te queremos dar gloria y honra, Señor, por este momento, Señor. Te queremos dar gloria, Señor, porque cada día tú nos das un corazón limpio, Señor. Tú eh, renuevas nuestro espíritu, Señor, a que nuestras vestiduras sean limpias, blancas, sin manches, sin arruga, Padre Celestial. Padre Amado, te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que no, eches delante de, de, no nos eches delante de ti, Amado Padre Amado. Que cada día tu Santo Espíritu esté con nosotros, Amado Padre Celestial. Y en todo momento que estemos que la angustia, Señor, y consuelo, eh, Tú nos llenas, tu alma nos llenas, con el, eh, tu espíritu, tu, al, tu alma nos llena, Padre Santo, eh, nos llena esa alma con espíritu, con alegría, con paz, tranquilidad, amado Padre, amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Señor, poderoso Señor, siempre queremos estar alegres, amado Señor, queremos orar sin cesar, amado Padre, amado, y también debemos dar gracias a Dios con to, en toda situación, mis hermanos, de cristalos en la gloria, querido televidente, querido oyente, siempre dándole eh, gracias al Señor y que, y, sea, y que sea haciendo su voluntad para nos para con cada uno de vosotros en Cristo Jesús, amado Rey, poderoso Señor, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos de en la gloria, querido oyente, esto ha sido otra emisión, aquí en la Fe con conquista, siempre dándole la gloria y la honra a nuestro amado Rey, bendiciones, recuerda seguirnos, recuerda darnos un like o, o también da, uh, si tienes preguntas, escribe eh, qué opinas del video o siempre glorificando al Rey, no nosotros nosotros somos siempre somos un instrumento y el resto lo hace el Señor y siempre le la gloria y la honra a nuestro Amador, Padre Celestial Padre Amado te damos gracias y recuerda que estamos en la gloria para hablar de Dios. Bendiciones. Y nos veremos en otra emisión, aquí en La Fe que Conquista.